Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Pineda Suárez y les doy la más cordial de las bienvenidas a este video tutorial. Suscríbanse a mi canal de YouTube para seguir recibiendo más novedades. Y ahora les enseñaré a personalizar estas esquinas en Illustrator. En un documento nuevo, vamos a tipear un texto. Yo voy a poner esto que está aquí. Voy a agrandarlo con la herramienta de selección, desde clic y arrastrar desde una esquina para hacerlo bien grande y tenerlo ahí. Muy bien, voy a cambiar de color. Y el siguiente paso es crear en curvas o crear en contornos. Voy a hacer un zoom aquí sobre la letra A y voy a activar la herramienta de selección directa o la flecha blanca. Sotajo teclado es A. Al dar un clic veo que me salen estos iconos de color blanco, pues significan buenas noticias. Voy a seleccionar solamente un nodo para que me, se me active aquí y con clic y arrastrar puedo tranquilamente personalizar esta parte de la letra como yo quiera voy a hacer una parte inferior y voy a ponerlo ahí voy a hacer acá también y muy bien aquí ya tengo entonces esta letra totalmente personalizada voy a hacer lo mismo acá con la letra b pequeña sin embargo voy a seleccionar dos nodos y con clic y arrastrar voy a hacer esto y aquí solamente un nodo y voy a hacer esto también voy a seleccionar los dos nodos que están en la parte inferior y también los voy a cambiar voy a irme a la letra c aquí voy a seleccionar solo un nodo nada más voy a hacer un zoom hacia acá voy a moverlo y ahora si usted se fija muy bien en el panel de control en la parte superior yo puedo cambiar de esquina simplemente con clic y arrastrar puedo también personalizar el borde que yo necesite hasta la forma del redondeado voy a irme acá abajo clic y arrastrar y muy bien y ahora ya tengo personalizado mi logotipo